Muy buenas amigos, vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toxic Game Channel. Hoy voy a hablar eh, de la serie de HBO de las of Us. Hay que darle el mérito a todo lo que está hecho y a todo lo que está bien hecho, sobre todo. no Yo creo que, por ejemplo, tenemos la experiencia... Eh, muchos de nosotros los más viejos <ríe> eh, conocemos a esa bastarda historia que crearon los estadounidenses con Dragon Ball, Dragon Ball Evolution ahí nos dimos cuenta de que las adaptaciones quizás eh, del cine norteamericano no eran tan buenas aunque sí que he visto alguna que otra película eh, referente a videojuegos bastante buenas, las, las dos de Silent Hill son muy buenas pero dicho esto esto no es una película, es una serie lo eh, implica que todavía solamente hemos visto el primer capítulo y aquel que piense que se va a spoilear algo que se que tenga en cuenta de que sí así que que se vaya yendo también me parece extraño de que no haya jugado nunca el de Last of you, pero si a lo mejor tampoco quiere jugarlo y quiere enterarse en un momento de qué es lo que va, pues que se quede. Joel, Joel es un hombre eh, maduro con una hija al que le sorprende un ataque zombie, un, lo que al principio parecía una especie de locura transitoria de su vecino, se convierte en, eh, tener que matar a su vecino. Su hermano coge el coche, va hasta su casa y sale junto con Eli, bueno, junto con su hija, no se llama Eli, eh, y coge el coche y se larga, huye intentando ir a un sitio seguro. Vale. En el transcurso cometen el error, pues, de cambiar muchas veces de, de lugar. La locura y el pánico se adueñan de las calles. Eh, no parece haber ley ni orden. No, no está... Y la gente parece huir de las bocacalles corriendo. Esto venido y acompañado también de explosiones de aviones eh, tripulados que se vieron en el videojuego vamos a escuchar lo que lo que ha dicho uno de los dobladores de de la Sohium en castellano me ha gustado mucho de que mantenieran las las voces de, de ellos y bueno que nos lo diga él ¿Cómo os habéis quedado con el primer episodio de las tofas? ¿Eh? ¡Pasada! Había planos, de verdad, que yo estaba viendo el juego. Es una cosa... ¡Qué currazo! ¡Qué barbaridad! Y gracias a la gente de Play, en primer lugar, por confiar en nosotros para, para las tofas y gracias a HBO España por querer mantener las voces del juego. Es una pasada y un experimento que lo mismo tiene más cositas. Ya veremos. Contadme, ¿qué os ha parecido? Igual podemos meter a alguien más y acabar antes Venga, vámonos Dicen que es un virus, a una especie de parásito No hay teléfono ni radio Hace nada estaba en las noticias ¿Qué? Aunque sabéis que no puedo decir lo mismo De la segunda parte De lazo Hughes Tiene una gran narrativa Desde el primer videojuego El segundo, ya ahí entraríamos en debate Si la serie debería de seguir O no Lo, lo que ha sucedido de lazos 2. pero mientras tanto la premisa y todo lo que tiene que ver con la recreación de la, de, del videojuego me parece completamente eh, increíble, ¿no? O sea, estamos viendo aquí, por ejemplo, cómo cae el avión, este típico que se estrella que vemos al principio del videojuego. Bueno, aquí estamos viendo unas imágenes. Entonces se nos está pasando bien. Ahí está la hija original, ¿no? Y, y bueno, vamos a meterlos... ya ...ya que estamos un poquito de broma, pero vamos a meternos en el mundo de... Eh, fúngico de las zetas y de las esporas. Las esporas son como las semillas para las setas Pero hay algunas esporas, hay algunas en concreto, ...que tienen una cualidad, eh, digamos, bastante siniestra... Bueno, ...vamos a comprenderlo muy rápidamente en estas imágenes que estamos viendo... Eh, ...donde vamos a ver a una pequeña hormiga que va a caer de su vida... ...está ahora mismo comiendo una hoja que ha sido infectada con esporas... ...que provocan que a partir de ahora se vaya a convertir en un zombie aunque no lo creáis se está moviendo ya porque está completamente infectada de esporas esporas que además eh, controlan su cerebro y que luego la llevan y manejan el cuerpo la llevan incluso hasta un lugar donde empieza a comer supongo que para alimentar más esporas pero van a un sitio perfecto, un sitio perfecto para, para este tipo de, de hongos, sería un sitio donde crece más hongos, una especie de árbol eh, con mucho musgo, o una cosa así, sí, algo como esto, precisamente esto, es la panacea, ¿no?, de dónde de donde vivir. Luego, con el paso del tiempo, la hormiga... ...que ya ha perdido totalmente el control... ...desde hace mucho... ...de su... ...bueno, de su autonomía... ...se queda clavada... ...hasta que empieza a salir de ella... ...a brotar una... ...especie de, de... filamento... ...que en realidad es... ...las esporas... ...a raíz de aquí, de esta idea... ...pues es cuando se hizo... Eh, ...el... ...por qué la gente se convertía en zombies... ...algo que es muy importante... Eh, ...en las películas, series... ...porque siempre nos dan los mismos clichés... ...de que si... ...es un virus... ...es un tratamiento experimental... Eh, ...radiactivos... ...en fin... Eh, ...es original porque da una explicación... ...al por qué se transforman en zombies... Eh, ...de una manera... ...pues... ...bastante... ...original... ...y además... Increíble, pues este hongo existe aquí. Podemos ver unas cuantas fotos, incluso pese a que muchos se quejaron con Vela eh, Ramsey, No me acuerdo si era de los Bolton o de los Ramsey. De juego de tronos. poner las voces que salen en los videojuegos. Y aparte, eh, y esto. Como digo, es una de las mejores cosas que le puede pasar a una serie o una película que viene de un videojuego. Y esto, pues, con Recién Gabriel, lo hemos visto cientos de veces. Ahora, ¿qué es lo que pasará cuando tengamos que matar a Joel? Bueno, pues eh, no nos creo que nos vayamos a ir con. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Comemos que ¿Pedimos pizza? No. Yo creo que aquí habrá que poner las cartas sobre las es. Sobre si me gusta o no eh, la caracterización de la actriz que hace vida de Ellie, eh, me parece una discusión absurda. Lo importante en este caso es que represente a una niña de entre 13 y 14 años y que además sepa actuar bien. Y yo creo que eso lo ha conseguido... Con creces. Esta mítica escena en la que veis a tres, a tres hombres hablándole a la tele sobre lo que va a ocurrir es un guiño claro a las películas de, de George a Romero. Ellos, los mismos de HBO, lo han dicho. Y bueno, es un poco introductorio explicando eh, lo, cómo actúan las esporas. Y como muy a corto plazo, pues se va a ir todo a la mierda, básicamente. Así que eh, os dejo con esto y bueno, con, la, con las imágenes de Dead de Island 2, porque hay galas de zombies. Este tiene que ser el año de los zombies, sí, señor. Espero que os haya gustado el, el vídeo. Que le deis a suscribir si os ha gustado que le deis a like si os ha gustado, y que sobre todo que comentéis, evidentemente. Hasta la próxima, amigos, Tox Gamer, con vosotros, para Toxic Game Channel.